Hola chicas, en youtube, ah, esto no está viendo nuevo video sí Bien así que me uñas por acá. es um, si me refiero, este, este, el último video que voy a hacer El miércoles no voy a grabar porque me voy vacaciones a la madrugada Y no, Butter, no puedo grabar porque no hay internet así que No, eso por todo el amor voy a retomar los deditos